Hola amigos de YouTube, ¿cómo me están? Antes de continuar con el video, quiero dar las gracias a los miembros del canal Felipe Allende Mayorga, que está unido desde hace, de hace seis meses. Un fuerte abrazo. Ahora sí, comenzamos con el video eh, que vamos a exponer aquí. ¿Cómo podemos volar eh, con la ayuda de Dios? Durante mucho tiempo, eh, el hombre ha soñado con volar pero esto está catalogado como algo de ciencia ficción, como algo falso, como algo eh, imposible. Sin embargo, sí es posible volar y lo voy a decir por qué. Nosotros tenemos poderes, los poderes psíquicos sí existen. De hecho, nosotros usamos algunos de ellos y voy a demostrar con esto que los poderes sí existen una prueba de ello es que nosotros solamente usamos el 5% de nuestra capacidad cerebral eh, con este 5% de nuestra capacidad podemos hablar que ese es un poder la capacidad de, de hablar de generar las cosas acá con nuestra mente y de luego eh, transmitirlo por medio de nuestra boca lo usamos para caminar para poder respirar para poder pensar eh, para tener sueños eh, ...para imaginar cosas... Eh, eh, ...es, es eh, como nos podemos dar cuenta si sí existen los poderes... ...y nosotros usamos el 5% de nuestra capacidad... ...pero no podemos volar, no podemos eh, hacer muchas más eh, cosas... ...porque pues eh, no, este, no usamos más capacidad mental... ...esto quiere decir que si nosotros usáramos más capacidad mental podríamos hacer cosas eh, como volar, es decir, si nosotros usáramos al menos eh, el 45% de nuestra capacidad mental, podríamos volar, por ejemplo, y hacer otras muchas más cosas, como por ejemplo, comunicarse telepáticamente, eh, hacer un viaje astral y eh, la capacidad de hablar con los espíritus y cosas mucho más avanzadas. Pero hoy vamos a hablar eh, de cómo... Podemos precisamente eh, volar, volar por los cielos con la ayuda de Dios. Para esto lo que se tiene que hacer es mm, hacer un, un. es ponerse a meditar precisamente. y hacer un, un sonido muy especial, eh, que es el sonido que en la, en la India usan precisamente, que es el sonido del Kritán. Sí, el sonido del kritán es un sonido muy usado en la India, también lo usan los tibetanos, los eh, Es un sonido que ustedes ya habrán escuchado en las meditaciones. Este sonido, tenemos que ponernos a meditar y usar este sonido. Es un sonido así como eh, el que ustedes han escuchado. Um, um, ese es el sonido... que ese es el sonido que necesitamos hacer seguro que si sí lo han escuchado cuando hagamos este sonido tenemos que mientras meditamos empezar a, a, a pensar en el universo visualizar el universo eh, y en, empezar a pensar en dios eh, dios este tratar de buscarlo en, entre el universo y es ahí cuando dios eh, empieza a a iluminar nuestro cerebro y nos empieza a dar más eh, capacidad eh, mental. Así que si nosotros solamente ya usábamos el 5% de nuestro cerebro, Dios empieza a activar eh, el, lado, el lado izquierdo de nuestro cerebro que es... Eh, el lado con el eh, con el que es difícil de escribir, que, que es el, eh, es precisamente este lado izquierdo donde se encuentran las capacidades ocultas y es ahí donde eh, ahí es donde se desbloquea, en este lado izquierdo se desbloquean todas las demás capacidades ocultas y sobrenaturales eh, del ser humano las capacidades psíquicas ya que el lado derecho es eh, el de las eh, capacidades eh, racionales como hablar, escribir soñar eh, y caminar eh, poder comunicarse con la boca y el otro eh, lado eh, izquierdo es el de las capacidades más sobrenaturales y es ahí cuando por medio de una serie de meditaciones que nosotros empecemos a realizar, Dios va a iluminar este lado izquierdo eh, y como son nosotros sabemos mucha gente que, que el alma o la o la conciencia es un es una cosa mmm, independiente del cerebro y que está en alguna parte del cuerpo, pero no, el alma de hecho está eh, en alguna parte de nuestro cerebro ojo, no es parte de nuestro cerebro, es una parte independiente y particular de nuestro cerebro que es una conciencia que es precisamente con, eh, cuando morimos esta parte trasciende y entonces ahí es donde dios empieza a iluminar eh, nuestra nuestra conciencia este lado de, de, de el, del cerebro izquierdo que corresponde a nuestra conciencia también y por medio de esta él nos va a hacer eh, poder volar entonces ahí es donde vamos a, a aprender a cómo empezar a volar y una cosa muy importante de esto es que hay que mencionar que para poder volar también nosotros necesitamos mucha una vibración muy alta muy muy alta ¿sí? esa esa energía esa vibración es en realidad una energía superior mucho más poderosa para poder volar y justamente lo que se necesita es como les decía, eh, estas clases de vibraciones se obtienen también mediante sonidos avanzados, como este sonido que yo les decía que utilizan los hindús. Eh, entonces necesitamos eh, llenar nuestro cuerpo desde adentro de una alta vibración para poder eh, volar, empezar a limitar y poder eh, volar eh, por los cielos. Y ese sería... Eh, el secreto cuando nosotros ya tengamos esta vibración que va a ser otorgada por la ayuda de dios nosotros ya vamos a poder desprendernos del cielo y volar y básicamente esa sería la explicación si te gustó el video dale like compártelo con tus amigos y suscríbete muchas gracias y nos vemos en el siguiente video